Ahora nos va a acompañar José María Regalado, trabajador social, coordinador del proyecto de Tecnología Social de la Asociación La Rueca y nos presenta eh, Tecnología Social, Transformación y Comunidad. Buenas, yo trabajo en la Asociación La Rueca, que quien no la conozca, pues es una asociación que va a estar la web en la última diapositiva, podéis entrar a la web y la conocéis, para no perder así mucho tiempo me voy a poner un cronómetro porque soy un poco pesado y luego no cuento lo importante Entonces, bueno. eh, como decía trabajo en la rueca y nosotros una de nuestras áreas fundamentales es la incorporación de la tecnología a la intervención social como instrumento metodológico, como medio, como herramienta, ¿no? que es de lo que venimos a hablar hoy aquí eh, como la mayoría de presentaciones uno deja a lo mejor para el final en plan guinda del pastel y al final no le da tiempo y te quedas a medias, eh, yo voy a intentar contarlo lo primero. ¿Por qué hacemos todo esto? Y lo voy a contar en primera persona, ¿por qué me dedico a esto? Eh, estas fotos son de un proyecto que se llama Conecta Joven, que es con el primer proyecto en el que yo entré en contacto eh, con una visión de tecnología aplicada a la intervención social. Y ahora veréis por qué. Me gustaría que os fijéis en, en sus caras. Tanto las que se están viendo ahora, como las que se están viendo ahora, ¿vale? Y yo lanzo siempre a mis compañeros, mis compañeras, a trabajadores y trabajadoras sociales qué opinan eh, de que la tecnología eh, pueda aportar al trabajo social. Y cuando la gente me dice nada, o no entiendo, o a saber, digo, por favor, observar las caras de esta gente, las fotografías. Si veis tecnología, es lo de menos. Y es lo que quiero dejar claro desde el principio, que para nosotros, aunque seamos muy pesados con las TIC, que lo somos, eh, pero no es más que un medio. O sea, es un instrumento para conseguir objetivos eh, de los que siempre ha buscado el trabajo social. De unir a las personas, de, cambiar, eh, de, de romper estereotipos, de que no haya eh, rupturas generacionales. Como veis, eh, esta imagen de aquí, eh, que es esa vuelta al cole de los mayores, la logramos a través de un proyecto, que es el que os voy a explicar ahora, que es a nivel nacional, este no lo hemos creado nosotros, es como empezamos, eh, pero a mí esa imagen me encantó, la, la pude hacer, tuve la oportunidad de hacerla yo mismo y ver a los mayores eh, de vuelta al cole era magnífico, o sea, la cara de, de, me arriesgaría a decir, de inocencia, o sea, una cosa estupenda, ¿no? y esas sonrisas de estas personas mayores con los chicos, haciendo fotos por la calle, que ahora diré de, de dónde vienen. Este es el proyecto Conecta Joven. El proyecto Conecta Joven, esta foto es de, de Granada, de una jornada internacional de la red de telecentros, eh, donde lo premiaron como Mejor Iniciativa de Telecentro. Este proyecto lo que, lo que une es APS, que es Metodología de Aprendizaje Servicio, es decir, que todo lo que aprendes lo pongas al servicio de la comunidad, algo que todos y todas hemos hecho en algún momento de nuestra vida o lo hacemos habitualmente no, tiene, no es ninguna metodología compleja ni innovadora eh, pero sí muy útil y muy eficaz porque eh, motiva a las personas motiva a la gente a colaborar y a relacionarse con otros en base a sus aprendizajes a poner al servicio de la gente sus aprendizajes eh, esto a mí me huele y me suena a trabajo comunitario porque te permite... Eh, conectar a personas en el barrio y sobre todo con trabajar eh, en base a objetivos comunes o a necesidades comunes y no a problemáticas específicas de todos y cada uno ¿no? esto te permite eh, además que la tecnología se convierta en un medio y un medio de transformación ¿por qué? porque simplemente lo que hacemos es enseñar a chavales jóvenes, a adolescentes a esos adolescentes que muchos de estos mayores eh, ...creen que están todo el día fumando porros y alcohol y consumiendo alcohol en el parque... ...o que son unos eh, sinvergüenzas que contestan mal a sus profesores... ...o este tipo de, de comentarios que podríamos eh, oír a menudo... ...o que incluso hemos podido hacer en un momento dado... Eh, ...resulta que les formamos para formar. Simplemente les enseñamos a enseñar, a relacionarse con personas mayores, con personas de todas las edades y a enseñar el uso de la tecnología, ¿vale? Entonces, a través de este proyecto, que tiene 10 años, nuevo, eh, lo que hacen los adolescentes es enseñar el uso de la tecnología a personas mayores. Y en este cambio, eh, me he adelantado esta hora, ¿cuánto luego. En este cambio lo que vemos es que se transforman eh, muchas visiones de las personas que participan en el proceso. Y sobre todo, que cambian, cambian, las personas cambian. Eh, después de este proyecto, eh, yo, que lo llevaba haciendo la entidad ya bastantes años, eh, se nos quedó corto, o sea, hacía falta más. Entre otras cosas, reflexionamos que a lo mejor enseñarle a usar el Word y el Excel a los mayores no era lo más útil en los últimos años, estoy hablando de los últimos cinco años. entonces eh, bueno, pues si algo no te gusta, cámbialo y deja de quejarte. Esto es una máxima que yo intento imponerme siempre y que, y que me han enseñado muchas veces que es lo suyo. A veces me han dicho, cállate ya y ponte a hacer. Y me ha venido muy bien. Entonces eh, empezamos a hacer otro tipo de proyectos. Vale. Todos los proyectos tienen un nexo común, y es que la tecnología es para las personas. Y esto es importante. Nosotros no tenemos que estar al servicio de la tecnología, como nos quieren hacer ver eh, muchos intereses comerciales de muchas empresas, etc, etc. La tecnología tiene que resolver nuestras necesidades, no al revés. Entonces, porque esto es lo que hace muchas veces que la gente se agobie con la tecnología y tenga una reacción negativa eh, hacia ella, ¿no? Eh, vimos que como enseñar el Word, el Excel y el PowerPoint ya no tenía mucho sentido con personas octogenarias porque no, le, no, no terminaban de encontrarle el punto se entretenían durante las clases pero luego no le veían el, el uso entonces empezamos a incorporar teléfonos móviles, tablet y otros dispositivos móviles y empezar a enseñar les preguntamos básicamente, que me, me, me gusta mucho lo que ha dicho antes la compañera hablamos con la gente, dijimos ¿Tú qué quieres aprender? O sea, ¿de verdad quieres apuntarte a este curso, al Word, a tal, a cual? Y al preguntar, empezamos a ver que lo que querían era, eh, pues a lo mejor, poder ver crecer a sus nietos por Skype porque sus hijos han tenido que irse a otra ciudad o a otro país y los ven en navidades. Y algo tan sencillo como aprender a usar con un tablet Skype, sencillo más para unos que para otros, pero... algo tan sencillo como usar Skype a ellos les ha transformado su vida, porque están viendo crecer a sus nietos. No sé si aquí hay gente que tenga nietos, pero yo me imagino lo que es tener nietos, que algún día digo yo los tendré, y digo, ojo, qué guay, ¿no? Poder verles crecer y que mi nieta me salude y me diga, abuela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, algo tan sencillo como eso cambió eh, la realidad de muchos mayores que han pasado por el proyecto. Y cambió la visión que tenían de estos adolescentes, que además no solo eran jóvenes, es que algunos eh, eran negros. Algunos eran de fuera, como decían, extranjeros. Y surgieron unos debates muy interesantes, porque una niña negra de repente te explica, primero, que tiene nacionalidad española, <risa> y segundo, eh, que la nacionalidad, dependiendo del origen, puede ser por sangre, puede ser por tierra, y que en base a eso has podido nacer aquí tener nacionalidad de fuera etc etc y esa señora eh, que hablaba de los extranjeros de repente empezó a tener que eh, variar un poquito sus argumentos aunque fuese solo un poquito pero lo consiguió una niña de 16 años que le estaba dando clases de informática eh, luego como nos gusta rizar un poco el rizo Dijimos, ¿y por qué la tecnología no la podemos aplicar con la misma fórmula, a adolescentes a mayores, pero trabajar a nivel cognitivo y a nivel motor? Entonces incorporamos eh, juegos con tablets y la videoconsola Wii. No sé si habéis usado la videoconsola Wii. Acabas con agujetas, yo por lo menos. Y eh, es la foto que veis arriba a la derecha, entiendo. Sí. Eh, esto es una mujer de 80 años, creo que tenía, en una residencia de una... No voy a hacer publicidad, una residencia, eh, jugando al tenis con un adolescente, haciendo un poquito de ejercicio. Detrás de esta imagen estaba la terapeuta ocupacional que nos comentaba, pero si yo no consigo ni que, ni que muevan los, los brazos... Ya, pero es que tú no tienes ni 15 años y ganas de ponerte a jugar a Wii con ella. Entonces, eh, pues hubo un cambio. Con las tablets, lo que utilizan son aplicaciones de memoria, de atención y ese tipo de ejercicios que habitualmente se trabajan con los mayores y simplemente hemos cambiado de herramientas y cambiado de métodos. No sé si eso es creativo, no sé si eso es innovación, creo que eso viene después, ya veremos. Simplemente os cuento lo, lo que hemos hecho. Eh, después, eh, nosotros tenemos proyectos de desarrollo comunitario en el barrio, sobre todo en, en, el, barrio de, en el distrito de Ciudad Lineal, en Madrid. Mira, me chiva esto me llevo 10 minutos, no estoy poniendo peso. Eh, aquí lo que, lo que vimos en el proyecto de desarrollo comunitario es que estaba muy debilitado el comercio, el, el, el pequeño comercio del barrio. No había asociación de vecinos, la mayoría de, de espacios estaban cerrados, pero lo que nos faltaba en cada esquina y a mitad de calle era un bar. Nos resultó bastante extraño en España, pero había eh, un montón de bares. Entonces dijimos, eh, con esto a lo mejor se podría hacer algo, ¿no? Y resulta que tenemos proyectos de empleabilidad, de empleo joven, con jóvenes de 16, 17 a 25 años en el mismo barrio. Y les estábamos enseñando, pues bueno, pues estábamos dando cursos de hostelería, de manipulación, de no sé, bueno, comercio, de varias cosas, ¿no? De lo que llamamos, no sé cómo dicen, yacimientos o algo así de empleo. Entonces vimos que ellos controlaban mucho redes sociales, controlaban mucho eh, blogs, etcétera, etcétera. Y dimos un curso, formalizamos una formación de eh, redes sociales, de social media y de diseño corporativo el vale, diseño corporativo, y ellos empezaron a diseñar las redes sociales y la, el diseño corporativo, la imagen de empresa del pequeño comercio del barrio para la revista de la asociación de vecinos. Seguimos hablando y fueron creando dos proyectos para otras dos empresas. Nos encontramos con un problema, no os penséis que todo ha sido estupendo y maravilloso, que cuando cuentan las cosas suele ser muy bonito, pero nos encontramos con que tenían verdaderos problemas en algo tan básico como escribir dan unas patas al diccionario espectaculares, para que nos entendamos. Entonces fueron otros elementos que tuvimos que trabajar con ellos y que favoreció que ellos mismos viesen la necesidad de reincorporarse a la formación reglada, etc. Entonces hay gente de este curso que volvió a eh, completar su ciclo de la ESO o que se incorporaron a formaciones profesionales. Ojalá hubiesen sido todos, pero no fue el caso. Y luego, barrio de historias, eh, lo que hicimos es... Narrar la historia del barrio, es un barrio tremendamente polarizado donde hay eh, una cantidad de gente mayor, bestial, muy envejecida, eh, que llegaron hace 40, 50 años eh, de Extremadura, de Andalucía, etc, etc, con mucha historia y que crearon el barrio desde cero. Que te cuentan cómo no había agua corriente, eh, te enseñan cómo esa fuente que hay ahí, que no sabes qué pinta una fuente de piedra en medio de la calle, era el único acceso a agua que tenían en toda una zona del barrio, etc. etc. Entonces eh, pensamos en narrar esta historia de, del barrio con el antes y el después. Y quién mejor el antes que contarlo a los propios chavales, ayudar a los mayores a escanear sus fotos, a narrar a través de presentaciones y vídeos, todo esto. Y eh, se contrató a esos cuatro chicos que eran del proyecto que os he dicho antes para diseñar un libro con toda la historia que habían narrado los mayores. Todo lo que se ha generado a nivel de intervención social y todo esto de lo que hablamos en estos dos días, yo creo que se puede imaginar, no voy a entrar en detalles, ¿no? Eh, estamos, rompiendo, estamos generando comunidad, o eso intentamos. Eh, buscamos la ruptura de estereotipos, de malos entendidos, y buscar puntos comunes entre la gente, y ver el valor de cada uno. Y simplemente la tecnología nos está sirviendo como medio. Pero es que la tecnología hoy en día nos rodea. Es, es eh, un elemento que genera tanto inclusión como exclusión. Y esto es lo siguiente que quiero hablar. ¿no? Bueno, este hombre es, eh, es un hombre de mi barrio, que me encanta, porque mira el móvil con una lupa y me hace mucha gracia. Bueno, a lo que he llegado. Y estos chicos son de Torrejón, de un proyecto de ocio nocturno. Eh, Jamie no me va a dar tiempo a hablar de ella, ya os hablaré en otro momento. Eh, pero a través de este proyecto ha sido premio nacional, Jamie, ella, premio nacional de voluntariado de Juve 2014 como voluntaria de Conecta Joven y todos los proyectos que habéis visto. Y yo eso me alegra mucho por ella y por todos. Eh, nuevos retos. ¿En qué estamos ahora? ¿En qué nos hemos embarcado? Eh, Hoy en día el tema de móviles, el tema de tal, bueno, es que todos lo llevamos en el, en el bolsillo, en el bolso. Pero estamos viendo la capacidad de generación y, y la evolución que hay con todo el tema de impresión 3D, de Arduino, que es hardware, estoy hablando ahora de hardware, de software libre, de aparatos eh, y de eh, programas informáticos, ¿vale? Y eh, programas como Scratch y App Inventor, que están usando niños de 5 años en clase para programar. Hoy en día no hay que ser informático para saber programar y para hacer que un robot funcione, por ejemplo, sino que tenemos herramientas muy asequibles con las que podemos construir tecnología. Y eso es lo que estamos ahora mismo experimentando en el Tecnolab de la entidad, que vamos a inaugurar próximamente, y estaréis invitados. Eh, porque lo que buscamos es crear tecnología porque hay necesidades que históricamente se han resuelto gracias a la tecnología. ves el fuego, ves la rueda, veas eh, la máquina a vapor, vease Internet, para mí la nueva revolución eh, social y lo que ha cambiado y estamos viviendo la sociedad del conocimiento y es algo nuevo. Y eh, dejar de utilizar y esperar la tecnología que tiene que llegar a ver si alguna empresa le da por crearla. O sea, bueno, este es el Tecnolab también, que quiero ver lo que tiene cesto y es muy bonito, pero más allá de eso, eh, lo que hemos creado es un espacio donde eh, adolescentes y jóvenes pueden venir, eh, damos formación en lo que llamamos agentes comunitarios, que es habilidades sociales, esto tampoco es nuevo, habilidades sociales como dar clases como tal y luego temas tecnológicos y tienen a su disposición todas estas tecnologías libres para que puedan crear y construir en base a análisis de la realidad que llamamos nosotros que tienen que hacer ellos mismos nosotros les apoyamos pero ven, piensa qué necesidades tiene tu barrio y ponte a construir algo no te lo vamos a decir nosotros no venimos a como hasta ahora, ven y únete a hacer esto. No. Eh, espero dentro de cuatro años en el próximo congreso poder venir y contar cómo ha ido todo este proceso después de un proceso de cuatro años con una compañera, pero acabamos de empezar con bastante ilusión. Eh, ¿Por dónde empezar? A ver, eh, no sé cómo voy de tiempo. Bien, vale. Eh, ¿Por dónde empezar? Lo digo porque yo hace cinco años... Eh, me metí en todo este tinglado o sea, yo hace 5 años no tenía ni Facebook ni redes sociales ni sabía lo que era un blog y de repente en uno de los proyectos eh, me tocó llevar el blog, que resulta que había un blog y me sentí bastante frustrado porque ni sabía lo que era ni sabía cómo usarlo entonces pues como soy un poco cabezón, eh, no sé si en tamaño pero soy muy cabezón eh, me puse, me puse y al final me metí en una espiral porque junto al Conecta Joven y esta investigación de cómo usar un blog y para qué usarlo y por qué teníamos un blog que no tenía nada claro, pues empecé a conocer herramientas que me resultaban útil en la intervención socioeducativa que hacíamos con jóvenes en riesgo de exclusión. Y analizando con el tiempo, dices, el desempleo es un factor de inclusión o exclusión, un pilar de la sociedad, el, el empleo en este caso, la familia, el tal, ya, pero ¿cómo está afectando la tecnología a la sociedad hoy en día? ¿Cómo está marcando las reglas del juego económicas? Por ejemplo, ¿no hay empresas ahora mismo que tienen más poder que muchos gobiernos? Porque el gobierno está limitado a unas fronteras y estas empresas no, campan a sus anchas. Esas empresas, al final, son las que están eh, construyendo la tecnología que nos lleva a todas a nuestras casas, a nuestros bolsillos, como nuestros famosos smartphones, este smartphone, sí, es última generación. Es pues exactamente igual que el de hace cinco años. Hace lo mismo. O sea, no es nueva tecnología. No es innovación, porque tenga más megapíxeles la cámara. Pero eso es lo que nos quieren vender, para que nos gastemos 700 euros en un móvil cada dos años. Y eso es el que espera dos años. Entonces, si seguimos esperando a que la tecnología que soluciona nuestros problemas la creen siempre las empresas de turno, pues sigamos esperando y seguiremos de lo mismo, y nos irá, pues, o bien o mal, depende del caso. Pero nosotros lo que, lo que queremos es intentar que esa tecnología la podamos construir y pueda resolver necesidades al uso, de las del día a día, de las del barrio. Por ejemplo, con impresión 3D se hacen adaptaciones geriátricas en las casas de los mayores de una forma muy sencilla. Con impresión 3D se están imprimiendo órganos para trasplantes. Con impresión 3D se están imprimiendo edificios de cinco plantas. Esto es un hecho, esto ya está pasando. No sé si. ¿Quién sabía todo esto? ¿Quién sabía lo que era la impresión 3D? Ahora mismo. Esto lo tenía que haber preguntado antes me olvidaba. Bien, me alegra, porque el otro día hice esta misma pregunta en un auditorio similar y levantar la mano y eh... ¿quién sabía, por ejemplo, que se puede imprimir un edificio ya a día de hoy de cinco plantas? Vamos bajando. <risa> Esto es lo que pasa, ¿no? Al final, eso ni se, ni se está comercializando, ni se ha monetizado, pero ahora ponernos en la situación de esos maremotos o esos, no sé, esas circunstancias en las que, mismamente, tan lejos, tan lejos como Murcia, que se viene abajo una ciudad y la vida de muchas personas detrás. Imagina si en un tiempo X se pudiese limpiar toda la zona y en un periodo súper corto se imprimiese los edificios. O sea, es que esto transforma la realidad como la conocemos hasta ahora. Y eso está pasando. Los drones están en todas partes. Ahora mismo, ¿los drones cómo nos están llegando? Es que pasa lo mismo de siempre. Los drones nos están llegando... Ay, perdón. Los drones nos están llegando como si fuesen juguetes. Eh, las impresoras 3D ahora ya la va a comercializar Mattel Para que sus ni los niños se hagan juguetes impresos en su casa Pero las plantillas que vienen de serie Ya no es construir Son herramientas súper útiles, no me puedo enrollar más eh, Un autor que recomiendo, Manuel Castells buscarlo en Youtube antes de leeros los tochazos Y os hacéis una idea, luego ya si queréis lo pasáis a los tochazos Y una clave, paciencia cuando intentas implantar esto en tu propia entidad pues la gente como que tiene cierta resistencia al cambio y lo nuevo mmm, cuesta, nos cuesta a todos y no reaccionan tan bien y... Eh, es que está, los móviles lo dicen, es que ya no son nuevos y nada, esta es la entidad eh, José María soy yo, Inmersión tick mi blog que hablo de estas cosas y otras locuras y eh, como trabajadores y trabajadoras sociales os recuerdo, o sea os recuerdo no, perdón, os eh, sugiero y animo a que pongáis un blog en vuestra vida y os unáis a la blogosfera. Muchas gracias.